tutorial de las zancadas empezamos igual que una prezi con los dos pies como ya saben y lo siguiente es saltar hacia adelante y poner un pie adelante y el otro dejarlo atrás vamos a ver si lo podemos grabar así con el pie atrás para qué con pues el propósito de que cuando el pie esté atrás podamos patear hacia adelante y el otro atrás. Por, por el propósito de que cuando, para llegar a otro lugar necesitamos patear este pie y juntar el otro, subir la rodilla. Así. Este ha sido el tutorial de las zancadas. Si les gustó, este comenten, sugerencias y. Algo no entienden, este, les estaré explicando en el canal de YouTube. Y practiquen.